la publicación de agendas. Se publica lo que quiere, lo que no se quiere no se publica y no hay ningún tipo de sanción ante, ante incumplimiento de esas, de esas publicaciones. Aún así, con la poca información que se publica o la información que sabemos que hay muchas más reuniones de las que, de las que se comentan, por ejemplo, estudios revelaban que a nivel de Comisión Europea, por ejemplo, el 60% de las, de las reuniones de los comisarios de la Unión Europea, tenían que ver más con grandes corporaciones, etcétera, frente a sociedad civil. O sea, y ese tipo de información tampoco la tenemos. Es complejo eh, llegar a ella, es complejo ponerla sobre la mesa. Si ni siquiera tenemos ese dato, no podemos saber en qué intereses se están tomando las, las decisiones públicas.